Hola amigos del canal y hola navegantes que habéis encontrado esto por casualidad hoy vamos a jugar a un juego que se llama hogar dulce hogar vamos a probarlo te lo tengo que decir en tu idioma <risa> joder qué madrugón nos acabamos de pegar vaya bostezo que ha dado el nota está sonando despertador lo apagamos ¿Qué vamos a estar por ahí estoy en pájaro Meditación. la habitación ¿Te un dormitorio y un niño. Es para interactuar. Le he dado y no ha he hecho nada. Se oye como una tubería o algo. A ver, fuera aquí. Mira. Una escalera. Dios. Hi, honey. I'm already taking the kids to school because they're running late. I also fed the baby before leaving. Another way, could you check out the boiler in the basement? It was making a lot more noise than usual. Anyways, have a great day. Love you. Vale, yo también te quiero. Que baje a la parte de abajo y no se quede de de del agua. Pues vamos a ver. Por aquí se oye el ruido, ¿es? Oh. Menos más. tenemos, como muebles viejos o muebles desechados, o un osito de peluche, hecho polvo, una máquina de, de un? ah, que está aburrido y quiere jugar a un juego. Yo he visto ordenadores arriba. A ver. Eh? Yo he visto ordenadores. I've been trying to finish that game for weeks. ¿El qué? ¡Oño! ¡Dios! ¿Y esto qué es? Está oscura, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Y la tele? ¿Qué hago? ¿Y el niño? ¿Y el despertador? ¿Cuál? No, no es despertador Don't slow Don't slow Don't slow Nada, a pelarla Para abajo estaba el teléfono y que ha pasado aquí. ¡Ostras! Una llave. ¿Master qué? Master bedroom. A ver, eso me suena a dormitorio, vamos a ver. Sí. qué? ¿Qué la hago yo aquí? He visto que van apareciendo llaves, pero no tengo ni puñetera idea. La criatura. Tía. Pues sí, el chime este. Apagado. Mira, van apareciendo llaves. Garaje. Garage key. Garaje key. That boiler again! Ya pero. Why is that boiler again? Pero por qué grita, hijo de puta. Why is that boiler again? Oh my god, that noise. Ese ruido, ya lo sé, capullo, pero. ¿Qué coño estás diciendo? ¿Y aquí qué ha pasado? Llave del garaje. No tiene nada. vez esto pues sí otra vez esto, otra llave el niño si, ¿Es, este ¿no? sí, es tu baby corre corre donde era, corre está llorando Ay madre. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Quintilho Cocina Jô Outra Pelo isto que é? Jô santo Capazão? Yo no sé si son los malditos ruidos que te dejan un loco perdido pero ha sido intuitivo o sea el juego ha sido muy intuitivo pero yo no sé qué final es este o sea te despiertas mmm, pues bostezando como un gilipollas va sacude al niño hola cómo estás para arreglar lo que te dice la mujer y luego que si van a parar, quieres jugar, que aparecen llaves y sale luego esto aquí. No entiendo nada. A lo mejor tiene otro final, yo no lo he descubierto. Yo, mi puntuación es un 4 sobre 10. Está muy bien los gráficos, está muy bien todo, pero esto que polla es. ¿eh? O sea, que tiene que haber que coger un cuchillo. ¿Y qué haces con el cuchillo? Cortar jamón, cortar salchichón, pero esto... ¡Hasta ya, hombre! Que no. Que un 4. Y va que se mata. Chicos. Y chicas, que en el canal hay juegos, y yo creo que algunos que merecen más la pena que este, así que chao y hasta la próxima.